Señor presidente, me gustaría que mi mamá no trabajara tanto para jugar conmigo, que en las escuelas hubiera comida gratis, gratuita y saludable. Que mejoraran más los centros de salud y que, pues, que no se tardaran más, y que hubiéramos más escuelas y que hubiera vigilantes y que, que revisaran los salones para que no, a veces no se pelearan. Y que no hubiera rateros y que hubiera policías a, a vigilar a las calles. Yo le diría al presidente que aumente la seguridad, que revisen las calles para que no, no hubiera secuestros ni robos.